pediofobia. El miedo puede ser una sensación muy incómoda, pero ¿una fobia? Una fobia es paralizante, un tipo de ansiedad que se presenta con sensaciones intensas, un terror desproporcionado e irracional. La pediofobia causa en quienes la sienten un miedo tan intenso que puede llevar a quienes la padecen a recurrir a medicamentos calmantes que solo pueden ser recetados por psiquiatras. Son medicamentos muy fuertes que pueden generar dependencia. ¿Pero qué es la pedofobia? Ahora te lo explico. La pedofobia es el miedo irracional a los muñecos, pero no solo a los muñecos con imagen terrorífica, sino a cualquier tipo de muñeco, incluso los de Toy Story. La gente que padece de pedofobia también puede sentir un gran temor al ver robots que simulan la figura humana o al ver a los maniquís en las tiendas. ¿Crees que esto es extraño? ¿Y qué tal si te digo que quizá muchos de nosotros estuvimos a un paso de padecer esta fobia? Si eres de los que de niño sentiste temor al ver a uno de tus muñecos reflejar su sombra en las paredes de tu cuarto, pudiste ser parte de las personas que hoy sufren de esta fobia. Se cree que las causas más probables son las experiencias traumáticas que tienes de niño, por ejemplo con algún muñeco, algún juguete. Puede que de pronto estuvieras en tu cuarto y vieras moverse a un muñeco de cuerda. A partir de entonces, has acumulado un miedo tanto que has evitado a los muñecos hasta el punto que ese temor venció tu sentido común. Las personas que padecen de pedofobia imaginan que el muñeco tiene vida, que son seres que están entre la vida y la muerte. Las películas poco ayudan a quienes sufren de este mal, al representar constantemente que estos objetos Pueden cobrar vida en cualquier momento ¿Crees que esto puede ser gracioso? La verdad es que no No lo es en lo absoluto Una persona que padece pedofobia Se encuentra muy limitada en su día a día No podrá interactuar con niños Ni rodearse de ellos Ya que estos acostumbran a tener muñecos cerca Por otra parte Tampoco podrán entrar a la casa de cualquier persona Por miedo a encontrarse con un muñeco Sin previo aviso y al entrar en tiendas, podría tener una crisis de pánico al ver maniquís con aspecto realista. En cualquier caso, ni siquiera al pasear por la calle, podrá estar tranquilo. Alrededor de las personas, todo es un fluir de emociones negativas con esta fobia. Por lo que al final, es de vital importancia ponerse manos a la obra para superar la pedofobia y recuperar la normalidad. En un programa de televisión, la famosa conductora estadounidense Ellen DeGeneres expone a su peor fobia al actor Shannon Tatum. Él padece de pedofobia, especialmente ligada a las muñecas de porcelana. Se cree que estas muñecas causan especial temor por su palidez y realismo. Lo asocian a niños muertos, ya que muchas de estas muñecas incluso pueden tener cabello humano. En el programa Shannon Confiesa a Helen que tiene pánico a las muñecas de porcelana. Dice que las imagina girando sus cabezas como en una película de terror. Helen saca una siniestra muñeca de porcelana de una bolsa, esperando ver cómo reacciona Shannon. Al ver la muñeca se encoge y se aleja. Dice que no puede ni cogerla. Ella se le acerca y él ríe nervioso. Parece que realmente sintiera que la muñeca es un objeto amenazante. Por muy irracional que esto parezca. Quizá Helen fue cruel con Shannon, y si bien pretende entretenernos evidenciando el temor del actor, usa un método que no ayuda en absoluto a una persona a eliminar su fobia. Lo más adecuado para tratar una fobia es hacerlo siguiendo los pasos adecuados, preguntándole a la persona cómo se siente a cada paso, avanzando lentamente a medida que se sienta preparado. Para superar cualquier fobia, se debe de hacer con métodos muy estrictos. Por ende, lo mejor es consultar con un profesional experto en la ansiedad y fobias para que te ayude. Nuestro cerebro es misterioso y quizá un trauma de niños pueda repercutir en nuestra salud ya de adultos. Por eso hay que tratar todo este tipo de trastornos. ¿Tú alguna vez sentiste miedo a los muñecos? ¿O conoces a alguna persona que parezca pediofobia? Yo me despido, pero te espero en el siguiente video.